Me llegaron los prototipos, no sé qué es lo que me habrá llegado. Me vemos en camino, pero pues.. No sé qué es esto. Mira nada más. Mira nada más. ¿Qué tal? El príncipe Adam. tiene Sin pintura Lo que puede indicar que es un First shot ¿Ah? Muy locochón Pues una buena figura para Empezar el video, ¿verdad? Vamos a darle como a, la, a la que sigue Son cuatro paquetitos nada más No es mucho, va a ser un video Este, cortito Aunque okay, bueno, luego se nos da el tiempo, pero pues no importa. No tenemos límite de.. Límite de tiempo. Este dice sí que es. Este es nada más y nada menos que.. Ándale. ¿Qué tal? Este está bien chido. Es otro. otro Príncipe ¿qué tal? De lujo, ¿no? En el color negro se ve... Uf. Obviamente, pues este color no fue fabricado, ¿verdad? Esto sí, esto sí es un test shot. Y al igual que el He-Man que tengo del castillo, digo, de la Montaña Serpiente, que viene, pues solamente test shot el pecho y el escudo, pues aquí solamente vemos en T-Shot, pues el, la vestimenta, ¿no? Tenemos que este viene en un color blanco. Nada ah, fuera de lo... ¿Qué será? ¿Qué será? Mira nada más qué chuladas. Esto es otro nivel, mira nada más. Nada más y nada menos que Goku. <risa> Man of faces. ¿Qué tal eh? Un prototipo. <risa> Toda una sorpresa para muchas personas. <risa> ¡Qué chulada! La verdad es que no pensaba que me fueran a llegar tan rápido. Pero, elas aquí. mira nada más. Ese color amarillo. Tan locochón. ¿Eh? Este color tan... Locochón ¿eh? Pero Pues con algunos contactos Ahí necesarios Sí, salió Y este que viene Está bien locochón Porque miren nada más Es el prototipo de pintura de roboto del Landshark. La pintura es diferente. Y esta es una prueba que hicieron. ¿Y qué tal? Ya está formando parte de mi colección, ¿eh? Entonces, watchen Ahí va creciendo. Va creciendo por ahí. Ya les mostré a Web Store, Skeglo, eh, Skeletor. Pues ahí va, ¿no? No lo puedo creer. Watchense este. ¡Ándale! ¿qué tal? ¿Qué tal? Poco a poco van saliendo, ¿eh? Poco a poco. Uf, he batallado bastante para conseguirlos, pero... Mira nada más este he con el Battle Armor. ¿Qué tal, eh? A ver, pues este color no fue el que salió tan bien. Pues esto es prototipo. Test Shot. Y pues... Ahí van, ahí van. ¿Qué tal? nada más los que The Game of Thrones que sería que voy inmaculado Oh my god qué tal esto eh? oigan oh espero que estén bien emocionados también ustedes porque la verdad es que ha sido un largo viaje en estos eh, casi pues ya más de 10 años dentro del coleccionismo de, de Mega y este y pues ahora por fin tener <risa> miren el otro Skate Glow se fue ya tiene su casita en otra parte del mundo sí pero pues ya llegó en el que ocupó su lugar dentro de mi colección, entonces pues ya aquí está esta pieza que ha sido que llena el espacio y que la otro dejó, pero pues a veces hay que dejar ir unos para que lleguen otros lo mismo había pasado con mi trap Joe entonces, pues por fortuna ya está este Recuperando ahí <ríe> muy bien, muy bien. ¿eh? ¿Qué tal? Estas escultura se nace. Luego, cuando ya tenga chanza, se los va a pasar. Este, uno por uno. ¿Qué tal? Este, por ahí vi que, que andan ahí vendiendo uno, otra persona. Pero, pues, la verdad es que. Acá, a caer, chance que alguien más lo tenga, ¿verdad? Pero miren, a veces ahí está en nadie los agarra. ¿Sabes a quién, como quién pudiera pasar este? Ahora que lo veo así, como Dark Maul, ¿no? De repente y puede pasar por un... Lord's... Oye, mira qué tal este... El señor de la noche, de los fríos, el rey helado. Como mi corazón. <risa> Guáchense, Guachense, este, la verdad es que no colecciono tampoco el of duty, pero este me pareció, este me parece una buena figura. Está, pues, hecho por dos partes como pueden ver Entonces, pues también es aquí hay que, hay que saber comparar con la figura. Pero miren nada más Qué chulada De figura eh. Qué chulada de figura Y esto que se va a muy interesante Miren Qué será Qué será, miren Y pues miren Qué tal Qué tal Esto creo que no me creen mucho, pero mira. La persona con el que consigo esto. Tiene muchas figuras muy chidas que me enseñaba. Si alguien sabe cuál es, pues me dice. La verdad es que desconozco. Voy a investigar acerca de esta figura. Se me hace muy locochona. Muy, muy locochona, pues. Muchas gracias por el. Por el obsequio. Vamos a parar. Yo estoy haciendo una alineación parte, Pero quiero que vean esto Quiero que vean Esto ¿eh? Nada más y nada menos Que Ivo Qué chulada De figuras ¿eh? Qué chulada Qué chulada La verdad es que estoy No pensé que fuera a llegar tan rápido La verdad Una. Y dos. ¿Eh? fantásticamente Yo creo que. Pues dejaré una completita con sus. Hay que checar y comparar a ver el color. Porque. No estoy muy seguro si es el color que salió. ¿Qué tal? Ahora también tenemos a Roboto. Y como les digo. Ahí va. Ahí va la cola de. The Masters of the Universe. Como pueden ver, tengo algunos dobles. Y es que estoy haciendo una formación. Eh, una alineación alterna. Pues... Bueno, otro que tengo aquí. Traía el detallito de este hombro. Era... Tiene doble hombro izquierdo. Entonces pues este ya lo conseguí. Este ya lo conseguí con la. Pues, con los brazos que son, ¿no? Traemos a. Triclops. De este solamente salió.. Espero más adelante poder eh, encontrar la figura eh, completa de verdad. Esto es una pintura. Pero por lo pronto es, con este hacemos check. ¡Tarán! Estoy muy feliz. Obviamente también mi amiga Sonia me mandó este, pues, unos regalitos. Yo creo que tengo a quedar con estos. Y obviamente... Con esta figura arrancada. Bien chida. Y obviamente voy a pasarle hasta mis, hasta mis chicas. Les va a tocar algo. Este aquí, ¿verdad? Si me dicen cuál fue el que más me gustó. ¿Cuáles son los que yo considero más raros? Pues mira. Me gustan <risa> Todos. Entonces, pues mira, este gimmer está muy locochón. Este roboto está también increíble. Pues una prueba de color que, o sea, no debe haber salido de, de la fábrica, nada de esto, ¿verdad? Entonces, eh, todo ha sido adquirido en diferentes fechas. Y me los he ido guardando, me lo he ido guardando, me lo he ido guardando hasta juntar suficiente. Y pues, véngase, ¿verdad? Véngase para acá. Ahí tiene otras piezas. Me tiene separadas otras piezas que, miren. Deluxe. Muy bien, Blockers. Eh, pues ahí me dejan en los comentarios cuál fue el que el que les gustó más. Suscríbanse, denle like. Pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco a dándole a, a otras franquicias como lo son este, Game of Thrones. Y ahora que le acabo de entrar a Call of Duty, la verdad es que es muy difícil no agarrar las figuras que me ofrecen. Pues ahí hay que ponerse de repente un poco selectivo. Porque pues como ustedes saben... Este tipo de coleccionables ya son, eh, pues, eh, es más difícil encontrarlos. Y más eh, si están dentro de este ámbito, eh, los vendedores pues saben lo que están vendiendo, ¿no? Eh, son cosas muy difíciles de encontrar, cosas únicas. ¡Blockers, cambio y fuera! Y pues miren lo que me encontré, ¿eh? <risa> ¡Super vintage! Los discos... En DVD de... Heidi... ¿Qué tal, eh? Disculpen mi... <ríe> mi gusto culposo... La temporada completa... Primera y segunda temporada... Digo, la serie completa... Primera y segunda temporada, ¿qué tal? ¿Eh? <ríe> lo increíble no es que me lo había encontrado... Lo increíble fue el precio, eh... Los dos DVDs... Con la se Con la serie completa... En tan solo 7 mil <risa> pesos. No, no es cierto. No, fue una ganguita.